en 8 euros por ejemplo algún Marine Sport algún Whiplash a 100 bobinas por 500 metros Vector por bobina de 500 metros que también eh, tenemos diferentes diámetros diferentes colores eso está bueno porque uno lo puede eh, cargar más de un reel o varios reels eh, con la misma bobina y después algo de lo que es nylon también algún fluorocarbon por ejemplo salidas traspiradas que se usa mucho para el, para el casting para el lanzamiento